Mi nombre es Jessica, eh, soy miembro de la red de Quintana Libre, que queda en José de la Quintana, en Córdoba. Bueno, eso que vemos ahí es un nido de Wi-Fi. Eh, nosotros nos mudamos en el 2012, eh, 2011, perdón, y en el 2012 iniciamos la... La red que era una pequeña red entre dos o tres vecinos para compartir primero la internet y, y después empezamos sí, a hacer una red comunitaria y libre que llega hoy a 66 familias. Eh, y empezamos así, de, de mucho trabajo, de mucha experimentación, mucha curiosidad, de empezar a investigar, contactarnos con gente que, que sabía también del tema, hasta que... De a poco fuimos resolviendo qué equipos usar, dónde ponerlos, qué casas había que conectar sí o sí, porque eran estratégicas. Y sobre todo quién iba a hacer ese trabajo y cómo nos íbamos a organizar entre nosotros. Y así fue, que bueno, fue este éxito, ¿no? De esta red que ha crecido tanto. El inconveniente transversal a cualquier proyecto como este, comunitario, grande, que, que está invitada abiertamente a la comunidad, es que siempre hay diferentes grados de involucramiento. Cuando de repente hace falta, mucho trabajo. Nos ayudó bastante en ese, en ese sentido, que en, en los sucesivos encuentros que se fueron haciendo para que se sume gente nueva, se acercar a gente que ya está participando de la red, a contar su experiencia, a contar eh, qué es lo que más le gusta de la red, cómo cambió su vida formar parte de la red. Eh, entonces eso de repente hace que la persona que está entrando a la red tenga otra conciencia, otro tipo de compromiso con, con lo que le va a venir. ¿no? De lo que nosotros nos conectamos, de lo que nosotros queremos recibir, el que transporta eso es el que no cobra. Pero Internet, en realidad, siempre fue gratuito. Para llegar a nuestra casa. Sí, sí, sí. Exactamente. Un recuerdo que, que no se nos ha borrado y que, y que siempre nos enternece cada vez que lo recordamos. Un día fuimos con el rastrojero, que es una camionetita con caja abierta, a la casa de un vecino a ayudarle con su antena. Y, y este vecino tenía nenitos chiquitos en la casa. Entonces, vamos ahí con el rastrojero, estacionamos. Y ni bien paramos el motor Viene corriendo una nenita de 6, 7 años La Juanita Salta arriba del rastrojero Mira la caja así, se espera Dice, trajeron internet Y esa fue como, como que Es la anécdota Cada vez que salimos a contar Contamos la, la historia de la Juanita feliz De que habíamos traído internet en una caja Esa es una linda anécdota